Otro año más salimos el 28J a ocupar las calles, eh, para nosotras es muy muy importante ocupar las calles, la importancia ¿no? de juntarnos, de mezclarnos entre nosotras y ocupar las reivindicaciones. Durante la pandemia hemos salido todos los años de lo importante que es para nosotras y aquí seguimos otro año, esta vez sin mascarillas con muchas ganas de reivindicar, de luchar y de gritar ¿no? y de disfrutar también, que esto también es una parte del activismo. Es que todos los días son de lucha, ¿no? eh, tanto para el movimiento LGTB como para cualquier otro movimiento social, pero bueno, pues el día de hoy es un día especial y, y está claro que no íbamos a renunciar ¿no? a, a salir y a llenar las calles como dice el compa de, de lucha, de política y de cuerpos ¿no? y de reivindicación. Ha habido un cambio, ¿no? eh, vemos un ascenso de la ultraderecha y del fascismo preocupante, no nos acordamos ante esto. Creemos que la lucha tras Boyomarica seguimos en las calles, vamos a seguir luchando y dando guerra. También las compas migradas y racializadas se están organizando cada vez más. Y de aquí queríamos hacer un llamamiento también a que la gente firme la ILP de regularización ya y denunciar eh, todo lo que ha pasado en Melilla. Nos parece eh, muy mal. Aberrante. ¿no? Aberrante. De, de un sistema, pues lo que es pues, bastante psicópata, ¿no? Que que muy lejos de poner las vías en el centro eh, utiliza vidas, jerarquiza, violenta, ¿no? Y bueno, pues nosotras desde, desde lo LGTB... No lo no entendemos como una lucha exclusiva, sino que entendemos lo marica dentro de un sistema capitalista, eh, cis, heteropatriarcal y racista. ¿no? Y, y así como nosotras sufrimos violencia, reconocemos otras violencias ¿no? que sufren otras compas y solidar, solidarizarnos con ellas ¿no? e eh, intentar hacer una política lo más transversal o interseccional posible. Este año es el 40 aniversario del primer, de la primera mani que se hizo en Iruña y que también es una reivindicación, ¿no? Y una esto de ser, estar alegres y de disfrutar, que la reivindicación también tiene que ser positiva y de disfrutar, ¿no? Que al final llegamos 40 años, seguiremos otros tantos y las calles serán nuestras siempre. Que estamos aquí porque otras tantas se jugaron la piel por, por los derechos de las que hemos venido después y... Y, ...y en consonancia nosotras eh, llenamos las calles... ...para que otras puedan tener unas vidas más, más dignas, más vivibles...